Una marcha sirve porque de todas maneras tenemos que expresar nuestra inconformidad de alguna manera y esta es una de las formas, ya que el Estado por las vías legales no, no, no actúa ni responde. <tose> Por el desalojo que nos quieren hacer, por el terrorismo que nos quieren hacer. Cosas que hemos concertado, no las están negando y nos quieren sacar sin ningún derecho. 50 años en un barrio, creciendo, fomentando empleo y nos quieren sacar por eso. Nosotros venimos de, en representación de los barrios del Chagualo, Jesús Nazareno y Sevilla. San Pedro Y San Pedro también. Eh, la intervención que va a haber allá se llama Distrito Medellín Innovación. Igual que las otras intervenciones se prevé un proceso fuerte de gentrificación. En estos momentos ellos han seguido avanzando a pesar de que hemos solicitado la participación ciudadana, la cual no nos la han dado. que Margarita Ángel se vaya, se vaya y se vaya, que los premios que le han dado a la ciudad de Medellín no se los vaya a llevar, que los deje, que los deje, que los deje. ¡Y venga! ¡Y venga compañeros! ¡Que aquí se está librando un gran combate obrero! ¡Y venga! No cierre de vías, no encerrados, no acorralados. ¿Y tú están cerrando las vías? Estás? Eh... Hace algunos días estuvieron eh, el EDU, el tránsito y a, aliados con la policía ser, haciendo cierre de vías, atropellando eh, en los negocios, atropellando, incluso en algunos negocios eh, la policía estuvo disque haciendo allanamientos y haciendo requisas, no sé a de qué. Que Medellín vuelva a su vocación de ciudad industrial y sobre todo que el urbanismo sea un urbanismo humano, o sea al servicio de la gente. Aquí hay una, un asunto que es elemental, el suelo en el capitalismo produce una renta y esa renta se la quieren quedar los bancos y los especuladores del suelo, para eso hacen el POT como lo hacen y para eso desplazan al ciudadano. Y nosotros tenemos un criterio de urbanismo en el que sea el ciudadano corriente el que se beneficie del desarrollo urbanístico y, y que los proyectos de renovación urbana a los que no nos oponemos en absoluto por, por, por principios, deben ser proyectos que primero beneficien al ciudadano habitante del territorio, propietario o no propietario y si sobra alguna cosa para los bancos y para los especuladores del suelo pues que les sobra alguna cosa Habitantes de Naranjal. La reubicación. el plan parcial nos, nos trata muy mal porque ni siquiera nos tiene en cuenta en este momento somos los invisibles del plan parcial de Naranjal la, si es un proyecto de ciudad también tenía que haber un proyecto industrial para toda la industria que tiene Naranjal que mueve más de 1500 empleos directos ¿Quiénes somos? ¿Quiénes? ¿Quiénes somos? Yo sé que algo, algo, se, algo, algo tiene que sentirse de esto, pero definitivamente yo ver, creo que esto ya no tiene remedio. Ver, ojalá. Es muy triste para mí, honestamente le digo muy triste, de que ya nuestro barrio, de 53 años que tengo, se vaya, vaya a desaparecer. Vamos a ver, vamos a intentar a ver qué pasa. Una protesta que nos van a sacar del pueblo, mío. Culminamos esta marcha de los indignados de Medellín, de la resistencia urbana de Medellín, de todas las comunidades que han sufrido la inclemencia de la actual administración frente a los proyectos urbanos que hoy se vinculan a nuestra marcha y a nuestro clamor, la comunidad de Naranjalia Rabal. Naranjal Rabal no fantasmas, estamos vivos y presentes y queremos aquí ante este sagrado recinto de la administración municipal marcar nuestra voz de protesta como comunidades indignadas ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! este Fue más importante el progreso de esta ciudad que realmente los seres humanos que somos vulnerados frente a las intervenciones urbanas. Estamos eh... Protestando en contra de un desalojo arbitrario que la administración municipal quiere hacer acá en el sector de Naranjal. Es una forma de, de, de, de, de hacernos escuchar, porque simple y llanamente lo hemos dicho de, de todas las formas posibles y no nos, no nos escuchan. Entonces. Es una forma de mostrarle a la opinión pública y a la misma administración que los lo que hay, con las manos atadas, toda esta cuestión. Nosotros queremos una ciudad innovadora, claro que sí, queremos que la ciudad crezca, pero no arrasando a los que, pequeños, personas que elaboramos un sector y que luchamos por un sector por tantos años. Queremos que él nos reubique, que él no ha querido, pero que entonces le dé la oportunidad al nuevo alcalde, al Federico, que es una persona más humana, más entrada que nos dé la oportunidad y que nos reubique. Queremos seguir trabajando, no queremos ser desplazados como el este señor alcalde pretende hacer con la mayoría de las comunidades con que ha intervenido. Yo de Urabá, eh, porque la imagen que ha tenido yo de Medellín ha sido una Medellín para todos, pero me llegó a ese momento y me doy cuenta que Medellín innovadora y nos está sacando donde tenemos la oportunidad de trabajar. ¿Por qué son esos platos? Sí, son unos platos. Pero en el momento, estos platos van a seguir quedando en la casa así, vacíos. ¿Por qué? Porque si no tenemos una fuente de trabajo que nos la está brindando ahora, no hay una reubicación parcial para todos. ¿Quién nos va a dar, dar alimento para la casa? Yo tengo dos hijos, igual son tres miles habitantes que hay. La administración dejó el barrio abandonado por muchos años. El vicio, inundaciones... Y sin embargo nosotros resistíamos y ahorita que gracias a Dios se le dio la segunda oportunidad, simplemente nos quieren sacar a precio de huevo y vender a precio de oro con un agravamiento, No tenemos, o sea, no podemos contar que podemos estar dentro del sector. Somos desplazados.